Bueno, como decíamos, este espacio es de Comunidades de Emprendizaje Social, CEPs, la hacemos llamar, y son espacios formativos, colectivos, que permiten trabajar la idea de negocio, ¿no? Nos encontramos una o dos veces por mes, en este espacio de los miércoles por la mañana, donde tenemos el objetivo que es un espacio de reciprocidad, donde tratamos de acercar de forma real a proyectos, o, digamos, ideas, iniciativas, o algunas herramientas que puedan servir para, para vuestros proyectos y ideas de negocios que están montando. También es un espacio que, después de, de haber asistido aquí, pueden acceder a las asesorías personalizadas, ¿sí? En esta oportunidad nos encontramos con Lucía Gómez, que es parte de la Fundación de Finanzas Éticas, que se, tiene formación en Administración y Dirección de Empresas experiencia en el asesoramiento a proyectos de la economía social y solidaria. Y nos va a contar un poco qué son las finanzas éticas, las cómo son fuentes de financiación para vuestros proyectos, ¿sí? Entonces la idea es que Lucía nos empiece a contar, que como decimos, un espacio cercano y donde podéis interrumpir, hacer vuestras preguntas sin problemas, ¿sí? Así que para no perder más tiempo, le damos la bienvenida a Lucía y les digo que va a ser un placer y no va a ser, digamos, acercar cada vez más a, a esta forma de financiación y esta herramienta tan interesante que son las finanzas éticas. Así que sin más, Lucía, bienvenida. Hola, muchas gracias Romina y Julio por invitarnos ¿no? a la Fundación y a mí. La Fundación Finanzas Éticas bueno, está vinculada con, con Banca Fiare, ¿no? que, que ya, muchas ya lo, lo conoceréis. Eh, lo que ha dicho Romina, por favor, interrumpid cuando queráis o preguntad o levantad la mano como, como sea el protocolo por acá. ¿no? Y, y bueno, que espero que os sea de, de utilidad. Vamos a ir viendo un poquito... Eh, a ver, os voy a compartir. No os voy a ver las caras, no me, gusta, no me gusta seguir la presentación porque luego no soy capaz de, de veros las, las caras. Pero bueno, a ver, eh, os comparto por aquí y ya me imagino. Ah, mira, sí que os veo, os veo, fenomenal. Pues, ¿lo veis vosotras? Sí, de acuerdo. Pues nada, un poco el... El objetivo, eh, eh, a ver, el, eh, os voy a poner un poquito en contexto la fundación, ¿vale? Y, y Banca Banca Ética Fiare. Es un grupo que es eh, italiano y español, ¿de acuerdo? Es, eh, la, la idea es, eh, bueno, ofrecer servicios de financiación desde la perspectiva ética, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver hoy a lo largo de la sesión, profundizar un poco en, en qué significa eso, ¿vale? Y cómo, cómo es esa relación con las finanzas éticas. Eh, FIARE es la marca de banca ética en España, eh, lleva ya funcionando desde con la primera de forma formal, ¿vale? porque se fundó hace 20 años, pero de forma con, con oficina es desde, desde 2014. Además, en el Grupo Banca Ética también hay un, un servicio o una entidad que se dedica a hacer eh, microcréditos en el sur, ¿vale? Eh, esto funciona desde, desde Italia. Eh, también hay una sociedad de gestión de, del ahorro ético, ¿no? Y, y bueno, se llama Ética Fans aquí en, en España, simplemente porque lo, porque lo conozcáis, ¿de acuerdo? O sea, Porque sepáis eh, quiénes forman parte de este grupo. Y luego estamos las fundaciones en Italia y, y en España, ¿de acuerdo? Pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? ¿no? es eh, poner en marcha o apoyar esas iniciativas de, de financiación ética eh, sobre todo para proyectos del, del tercer sector ¿no? y, de, y de la economía social y solidaria que al final bueno pues esto surge como esa necesidad de, del tercer sector eh, por, por acceder a financiación en condiciones de acuerdo y también que bueno pues con unas, unas ciertas, ciertas características. En España, eh, FIARE y la Fundación Finanzas Éticas eh, pertenecemos a diversas redes. En algunos espacios eh, bueno, pues se participa desde FIARE, desde el banco, y en, otras, en otros eh, espacios participamos desde la Fundación. Eh, pertenecemos a REAS, de acuerdo, que bueno, ya muchos la conocéis, es la, la Red de, de Economía Alternativa y Solidaria. Eh, también eh, formamos parte de CEPES, de acuerdo, para bueno, pues, eh, formar parte ¿no? de, esa, de esa economía social también del, del Estado. Eh, también formamos parte de FEBEA, que es la federación, luego veremos un poquito más qué es esto de FEBEA, ¿no? la Federación de eh, Bancos Éticos y Alternativos en, en Europa de eh, Shareholders for Change, que también bueno eh, la Fundación en Italia fue fundadora ¿no? de esta de esta agrupación que bueno eh, hacen procesos de accionariado activo, ¿de acuerdo? Es decir, es formar parte de los de los accionistas de algunas empresas para pedir cambios desde dentro, ¿no? También se hace ese accionariado crítico, ese accionariado activo. Eh, por otro lado, también pertenecemos a Finance Watch, que eh, también se hace incidencia en cuanto a la regulación financiera, ¿de acuerdo? Eh, la Asociación Española de Microfinanzas, que pertenecemos desde el año pasado, porque también, como contaremos, tenemos algunos fondos y, y, y desarrollamos, queremos desarrollar las microfinanzas desde la fundación y también desde Redefes, porque también eh, funcionamos en torno a la... A la, a la educación eh, crítica en economía y en, y en finanzas de acuerdo porque como ya muchas sabéis la, la educación es, es la base de todo no y si desde pequeñas eh, o desde a niveles pues más de instituto o también incluso eh, desde la universidad ¿no? porque también hacemos cursos eh, de experto universitario pues eh, bueno eh, pueden cambiar mucho más las cosas. Entonces, bueno, eh, nada, simplemente contar que en la Fundación Finanzas Éticas, con todo lo que he contado anteriormente, trabajamos en torno a esos tres ámbitos de educación, de activismo y de actividad parabancaria. Yo, en concreto, eh, estoy más en la parte de actividad parabancaria y lo que tratamos desde ese ámbito es de ofrecer esas herramientas de financiación complementarias al crédito, ¿vale? por ejemplo, como puede ser lo que ofrece de eh, Banca Ética, eh, y lo, lo hacemos eh, investigando ¿no? cuáles son las necesidades y poniendo en marcha proyectos piloto o no tan piloto para, para complementar esa, esa financiación. Eh, nuestro objetivo es eh, las entidades de la economía social y solidaria y las empresas sociales, ¿no? Por ampliar un poquito el espectro. Eh, lo hacemos o sea, a través de ayudas, del sistema de ayudas reintegrables, que pueden ser, eh, bueno, los podemos llamar microcréditos, ayudas reintegrables, luego veremos un poquito esa, esa diferencia, ¿no? Eh, si la hay, se, se, según se quiera ver, también estamos poniendo en marcha pilotos de microaportaciones al capital de entidades de la economía social y solidaria, que muchas veces bueno, suena un poco, un poco raro, pero, pero también es una eh, herramienta que, que veremos que es muy interesante. Y también tenemos una colaboración en estos momentos con un fondo de inversión de impacto eh, italiano y que bueno, pues es otra, otra de las herramientas ¿no? que, también, que también tocamos. Eh, hoy vamos a ver eh, un poco la definición, la historia, el marco, la dimensión de las finanzas éticas ¿Qué instrumentos nos podemos encontrar como para nuestros proyectos de, de emprendimiento eh, en, dentro de la financiación, marcados en la financiación ética? Eh, también eso en función un poco de las características del proyecto, del tamaño, de la ubicación geográfica, de la sensibilidad de, de cada proyecto, ¿no? de la capacidad de endeudamiento. Eh, luego eso también veremos algunos eh, consejos o algunas cosas, algunas consideraciones para ese acceso a la financiación ética y eh, algunos complementos de financiación para la economía social y solidaria. Aquí sí que pasaremos un poquito por encima, pero para que suenen y, la, y los tengamos presentes a la hora de elaborar nuestra, nuestra, bueno, eh, nuestras opciones de, de financiación. El objetivo de hoy es, sobre todo, conocer y comprender las finanzas éticas para que tengamos más facilidad en el acceso a estas, ¿de acuerdo? Porque sí que es importante ese conocimiento. Eh, las finanzas éticas eh, son bancos, son fondos, son entidades que ofrecen eh, financiación, eh, ya sea regulada o no regulada ¿no? por el Banco de España, pero que tienen una sensibilidad muy especial, al igual que los proyectos que, que vosotras y estáis poniendo en marcha, no. Entonces es importante conocerlas, conocer la filosofía, conocer los principios, interiorizarlos y ver cómo alinear nuestros, nuestros proyectos también, igual que lo, eh, lo estáis haciendo eh, eh, pues con la economía social y solidaria, hacerlo también por esta parte, por la parte de la, de la financiación. ¿de acuerdo? Eso es como un aspecto muy importante que hay que a veces eh, cambiar un poco el chip o interiorizarlo, ¿no? Eh, no es solo pedir dinero, sino que es... Eh, formar parte de, de ello. ¿De acuerdo? Y vamos a ir viendo un poco a ver si, eh, si, si nos acercamos a, a ese concepto. Entonces, eh, yo quería preguntaros, a ver si, lo, no sé si, como es la forma más sencillo, ¿qué entendéis por, por finanzas éticas? A ver si alguna queréis contestar o, o bueno, eh, sin presión, ¿eh? o sea, si, si queréis aportar y si no, por, por ver un poquito el, el punto de partida. Así que si alguna quiere tomar la palabra. Bueno, pues yo voy a decir algo. Yo entiendo básicamente pues el hecho de tener acceso a medios económicos con unos criterios que responden, a, evidentemente, con unos criterios, pues unos criterios eso, éticos, ¿no? unos criterios que no realmente cualquier empresa puede acceder, sino que tiene que tener una, una serie de características para poder acceder a este tipo de, de, de medios económicos. Eso es lo que entiendo por ello. Uh -huh. Fenomenal. Esa es una de las partes, efectivamente. ¿no? Es, eh, desde tu punto de vista, es desde el acceso. ¿no? Yo te lo digo desde la, desde la sí. oferta. ¿no? Es el, eso sería el destino del dinero. Es, eh, ¿dónde, dónde, se, ¿Dónde se pone el dinero? Muy bien, Mónica. Si alguien, alguna más queréis aportar algo. Y si no, continuamos. ¿eh? Si no, no hay ninguna presión, no hay nada. Era simplemente por, por haceros participar, que si no parece que a veces soltamos aquí un rollo. <ríe> Eh, bueno, lo que, es, lo que no es, lo que no son las finanzas éticas no es ni caridad, no es prestar a tiempo y no es dar dinero a cualquiera que pasa, ¿no? Efectivamente, como comentaba Mónica, tienen que cumplirse una serie de criterios, tanto eh, económicos como con cualquier financiador, ¿vale? Porque tiene un banco o una... Entidad financiera tiene que ser eh, sostenible y además los proyectos tienen que ser sostenibles porque no olvidemos que el objetivo de poner un negocio es generar un empleo de calidad y estable ¿no? y duradero a lo largo del tiempo, con lo cual tenemos que... Eh, que garantizar esa, esa estabilidad por el bien del banco y por el bien de la iniciativa. Es algo de, de, de, de mutuo acuerdo y, y por el bien de ambas partes. ¿no? Entonces, eh, muchas veces cuando preguntamos además en los institutos o en las universidades, muchas veces piensan que un banco ético es alguien que va dando dinero por ahí ¿no? y no, no lo es. Entonces, eh, siempre se intenta como eh, sacar ¿no? esa, esa imagen. Eh, entonces, bueno, eh, lo que sí son las finanzas éticas no es un poco como lo, lo que plantea la economía social y solidaria, de dar la vuelta a la ecuación ¿no? y poner las personas en el centro y, y, eh, y que el, el dinero sea, sea un medio, no un fin, no como hacen las finanzas convencionales. Si vamos a cualquier banco, a cualquier banco, eh, convencional lo que buscan es maximizar ese beneficio ¿no? eh, para los accionistas de, del banco, sin embargo en un banco, en un banco ético o en una entidad de finanzas éticas eso no va a ocurrir, lo que se busca es utilizar el dinero para, para la, la mejora de las personas y, y los colectivos ¿no? eh, trabajar desde la inclusión financiera pero no solo de la inclusión financiera a nivel de eh, personas que están excluidas eh, financieramente, que también que es lo que se, se persigue, sino también eh, a nivel proyectos. Eh, como os comentaba antes, eh, la Banca Ética en Italia cuando se formó fue porque eh, las entidades del tercer sector no podían acceder a financiación, entonces hablamos un poco de inclusión financiera, de, de proyectos que, que necesitan financiación y que van a un banco y el banco no entiende ese impacto social y medioambiental que tiene el proyecto. Y, y bueno, pues ese, ese es el... También no hablamos de inclusión financiera en ese sentido. El proyecto, como voy a decirlo todo el rato, tiene que ser sostenible económicamente, o sea, no, no, no se da dinero a, a cualquiera, ¿vale? Y pone a las personas en el centro. Todo esto se construye en base a unas relaciones de confianza, ¿de acuerdo? Es decir, eh, habrá eh, herramientas que pidan garantías y que pidan avales, y que, pero eh, lo, más, lo, importante, lo más importante de todo es esa confianza ofrecida por, por el proyecto y, y también por la, por la entidad financiera, ¿de acuerdo? Eh, ¿Puedo entonces, hacer una bueno, ¿Puedo sí, hacer una sí, pregunta? claro, sí, eh, sí. Eh, cuando estás hablando de esto de la sostenibilidad económica, eh, ¿con esto quieres decir que el criterio para la entidad que financia eh, no es un criterio, es decir, la entidad no pierde dinero al... al, al al hacer la, la financiación, pero tampoco lo gana? O sea, quieres decir que esto... ¿Sabes qué quiero decir? No? Sí, no, la, la entidad financiera lo que tiene que buscar es que el proyecto no vaya a desaparecer, que tenga una capacidad de devolución del, del dinero que ha, que ha prestado de acuerdo O sea, tiene, eh, tiene que asegurarse esa devolución, se van a aplicar unos intereses, se van a aplicar unas, unas comisiones, pero Bien. ese dinero, eh, claro, el banco tiene que ser sostenible, no tiene claro. que tener unos ingresos, eh, pero luego una de las características es que no va a repartir ese beneficio, si lo hay, si hay beneficio, se va a reinvertir en el banco Bien. para poder seguir, ¿de acuerdo? Eso es importante siempre, cuando montamos nuestros proyectos también tienen que ser sostenibles, ¿no? Vale. Y, uy, aquí. y entonces ya eh, pasamos a los, a los principios ¿no? que rigen las finanzas éticas. Lo que sí que eh, os, eh, os, in, os invitamos ¿no? es a interiorizar estos principios porque eh, bueno, es, una, es una forma de, de comprender la filosofía y de luego a la hora de acceder, eh, tener claro cómo, por, qué, por qué principios se mueven, ¿de acuerdo? Y, por qué, y cómo vamos a alinear nuestros, nuestros proyectos con, con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los principios es la búsqueda del interés común, ¿de acuerdo? Se busca el interés de la sociedad, como ya, como ya eh, comentábamos, o de colectivos vulnerables. Eh, entonces, eh, bueno pues ese es uno, uno de, los, de los principios más, más fundamentales, la búsqueda del interés común, como ya hemos comentado. Eh, además, eso se evalúa además de la sostenibilidad eh, económica, se evalúa ese impacto social y medioambiental en la concesión de la, de la financiación. de acuerdo. Se, se busca que financiar la economía real, no la economía especulativa ni la economía de burbujas, sino la economía real. Es decir, vuestros proyectos, cualquiera de vuestros proyectos son de la economía real de acuerdo, y que tengan un impacto eh, positivo en la sociedad también. Es decir, se busca que el destino del dinero, como comentaba antes Mónica, sea, sea ese. Eh, también se controla el origen del dinero, ¿de acuerdo? No se aceptan fondos de, de dudosa procedencia, es decir, que si vosotras accedéis a la financiación ética vais a, vais a tener eh, pues garantizado eh, que el, el origen del dinero no, no proviene de, de fuentes mm, extrañas, ¿no? Además, uno de los, eh, de los eh, principios también es la naturaleza colectiva, ¿de acuerdo? Son proyectos, eh, su, eh, cuando se consideran, luego veremos un poco el marco ¿no? y, el, y, y las diferencias también. Esto es cuando, cuando estamos hablando de finanzas éticas en el sentido, por ejemplo, de, de FIARE, Banca Ética, ¿no? eh, las, las personas que acceden a la financiación... Eh, suelen ser socias, bueno, tienen que ser socias del, del, del banco, por, pero por, no por aportar recursos, sino por aportar esa creación colectiva del proyecto, ¿de acuerdo? Se cree en esa, en esa democracia interna, en que como socias podáis eh, acceder a las votaciones, a las asambleas del, del banco, ¿de acuerdo? Y que, y que podáis hacer esas aportaciones en la construcción de, de este modelo. ¿De acuerdo? Se, se busca ese diálogo continuo. Entonces, esto es un aspecto muy importante y muy característico de las, de las finanzas éticas, más, eh, más eh, que buscan la transformación social, ¿de acuerdo? Y luego también, bueno, pues tiene que haber una coherencia en el, en el uso del dinero, ¿de acuerdo? Eh, se tienen que, eh, que um, respetar un, unos valores eh, como la transparencia, un buen gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en FIARE vais a ver siempre las financiaciones que se otorgan, también en otros bancos, en COP57 también se, se anuncian todas las financiaciones y tiene que haber una equidad y un buen trato a las personas con las que se relaciona, a clientes, a socias, a um, trabajadoras, ¿de acuerdo? Tiene que haber esos, esos principios también de la economía social y solidaria. Entonces, por dar un poco de contexto de las, de las finanzas éticas, voy a ser muy breve con la historia, que sé que a veces aburre, pero es muy interesante también ver que mmm, las finanzas éticas eh, siempre han estado ahí, ¿no? se empezó un poquito... Lo que pasa es que en los últimos años eh, ha habido un, un poco... La, eh, se han desvirtuado ¿no? el uso del dinero, entonces se ha manipulado todo y parece que esto es una cosa muy novedosa, pero no. Esto es como deberían ser las finanzas. Entonces, en el siglo XV y en el siglo XVI ya existían los montes de piedad eh, que se buscaba el, eh, democratizar el acceso al crédito, evitar esa usura que se estaba observando. ¿no? Y entonces aquí sí que eran entidades religiosas, sobre todo, las que, las que se encargaban ¿no? de, de, estas, de estos montes de piedad. Entonces, porque ya sabéis bueno, pues que en la religión hay el tema este de... Del, de la no usura, de, bueno, entonces pues era un poquito el, el origen. Ya en el siglo XVIII y XIX eh, empiezan a surgir las, casa, las cajas rurales y los bancos cooperativos y aquí ya se empieza a hablar de la participación, de la autoorganización comunitaria, ¿de acuerdo? Es como una segunda, un segundo paso, una, algo que se, que se observa en la historia. En el siglo XIX y en el siglo XX eh, comenzamos a ver cajas de ahorro que buscan eso, fomentar el ahorro eh, popular entre las clases pues eh, ya un poquito más bajas y, y bueno, eh, ampliar esos, esos servicios eh, financieros. En los años 70 y 80 ya encontramos las primeras experiencias de finanzas éticas a nivel mundial como EcoCredit ¿no? en, en Países Bajos las, eh, las mutuas autogestionadas en Italia, que es el, el origen de Banca Ética, por ejemplo, está ahí, también en COP57 eh, bueno, eh, COP se inspira en ellas. El eh, Gramen Bank, que bueno, en este caso habla de. Este, eh, se, se funda ¿no? para ofrecer microcréditos en el, en el sur. Y también empiezan a surgir grupos anti-apartheid en, en Estados Unidos. Eh, que, bueno, que ya empiezan a decir eh, empiezan a presionar diciendo no quiero que, que se invierta en el apartheid ¿no? en, en Sudáfrica, por ejemplo. Eso es como el inicio ¿no? de esa presión de no, con mi dinero no, que decimos. Y ya en los años 80-90 eh, se fundan algunas entidades financieras ya como, tal como las conocemos hoy, ¿no? como Triodos COP57 o, o Banca Ética, que suelen ser los bancos a los que accedemos aquí en, en España, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos gusta también enmarcar un poco las finanzas éticas, como veis, están aquí en este circulito marcado en naranja, ¿vale? Y, lo, y las enmarcamos dentro de un universo eh, mucho pues, eh, más amplio, ¿no? Y que ahora vamos a ir viendo eh, una a una para que, sobre todo por, por, por ubicarlas, ¿no? Por, por tener un poco esas diferencias entre unas cosas y otras y, y entenderlo. Entenderlo un poquito más, ¿vale? Entonces, eh, vemos que en el eh, espectro más amplio está la inversión socialmente responsable, las finanzas sostenibles, luego encontramos que en un circulito más cercano, eh, bueno, eh, las finanzas de, de impacto, la inversión de impacto, eh, luego tenemos la banca con valores y ya, bueno, pues también en entornos muy cercanos las microfinanzas y las finanzas eh, cooperativas, ¿de acuerdo? Entonces eh, lo mismo con el diagrama de, de antes, ¿no? Pues vemos que las, la ISR, la inversión socialmente responsable, lo que hace es, es seleccionar eh, pues, eh, carteras de inversión con, con un impacto, ¿vale? Pero no, no piden que la, eh, que la institución sea completamente eh, de impacto social y medioambiental, sino que elige pues proyectos que, o, o, o valores para su cartera que, que tengan pues ese impacto medioambiental o que no contaminen, porque puede haber diferentes estrategias. Luego en, el, en la inversión de impacto, la, la, o el proyecto en el que se invierte con un fondo, ¿vale? tiene que tener una intención de impacto social y medioambiental, tiene que solucionar un problema. ¿de acuerdo? Y además se, de, se realiza una medición, es decir, los inversores de impacto, si por ejemplo cualquiera de vuestros proyectos entra a un inversión de impacto va, va a pedir unas métricas de, esto sí, que piden rentabilidad ¿de acuerdo? Piden rentabilidad del proyecto, pero no solo rentabilidad económica, sino también una rentabilidad eh, social y medioambiental ¿de acuerdo? Y piden una medición <ríe> Luego la pues la, la banca con con valores, ¿no? como puede ser eh, triodos. Eh, y luego ya, bueno, pues la, la, el, el difer la diferencia de, la, de las finanzas éticas es la participación. Esa participación y esa, ese ser socio ¿no? de, la, de la entidad, por ejemplo, de participar en las asambleas. Eh, bueno, pues, eh, pues eh, es muy característico. Luego en las microfinanzas, lo que la, en los microcréditos, lo que se, lo que se garantiza o lo que se busca sobre todo es el derecho al crédito, ¿no? ese acceso universal a, al, al crédito. Entonces, nada, si comenzamos por, las, por, las, eh, finanza, por la inversión socialmente responsable, eh, lo que sí que vemos es que eh, eh, vale, de los principios que veíamos antes de esa flor, de los principios de, la, de las finanzas éticas, cumple una parte del destino del dinero, ¿vale? pero, pero no toda. Así que va eh, eh, bueno, pues, eh, buscando que haya unos criterios que se llaman ASG, ¿no? eh, pues, ambient so, eh, sociales, ambientales y de buen gobierno, pero no, no, no piden tampoco la transformación de toda la, de toda la, de toda la sociedad. ¿de acuerdo? El máximo, bueno, pues el representante en este sentido es Spainseaf, ¿de acuerdo? Aquí en, en España. Y, y bueno, aquí pues se pueden, lo que se puede hacer para crear esas carteras de inversión pues puede ser excluir sectores y actividades que son controvertidas. Como, como, como o elegir los mejores ¿no? en esos criterios ASG o ESG eh, y bueno, hay, tienen diferentes estrategias a las que no me voy a entretener para que no, porque si no va a ser de, demasiado, ¿vale? esto solo es por, por ubicar un poquito. Luego nos encontramos con las finanzas de impacto, esa, esa inversión de impacto, eh, entonces esto como comentábamos, eh, lo que buscan aquí sí que se tiene en cuenta todo, o sea, que el proyecto en conjunto eh, sea, tenga un impacto social y, y medioambiental, ¿de acuerdo? O sea, eso sí que, sí que es importante y, y en los últimos años se está viendo que se, se está in incrementando mucho la, la oferta de fondos y de inversores que buscan ese ese triple impacto, ¿vale? El económico, es decir, van a buscar una rentabilidad económica, pero también una, una rentabilidad social y o medioambiental. Y lo que comentaba antes, eh, con, en base a unas métricas, ¿vale? No vale solo que digáis que vuestro proyecto va a tener impacto, sino que además se tiene, se tiene que medir. Entonces, el acceso a estas fuentes es más, es más complejo, eh, puesto que, bueno, más complejo, eh, hay que preparar muy bien, eh, pues eh, hay que convertirse como en un poco en... Eh, en, en expertos ¿no? en, en, en inversión, eh, pero bueno, te, te aseguras que la, la, la, el fondo que, que invierte en tu proyecto, bueno, pues, eh, pues eh, tiene, tiene ese, ese, ese objetivo, ¿no? Spainup es el, eh, bueno, pues una, una agrupación que, que representa la inversión de impacto, por si os interesa eh, profundizar un poquito más. Eh, luego está la banca con valores, ¿no? cuyo bueno pues eh, Triodos, como comentábamos, es eh, un ejemplo ¿no? de, de, este, de esta eh, banca con valores. Eh, la organización que representa a estos bancos es la Global Alliance Banking on Values, eh, FIARI bueno, y Banca Ética también, al igual que Triodos, eh, forman parte de esta, de esta red. Y, y bueno, pues eh, además del destino del dinero, también incorpora ciertos valores en el uso del dinero que como recordamos, bueno, pues son eso, asegurar es, esa equidad interna, ¿no? eh, Y bueno, asegurarse también unos, unos eh, bueno, pues unas, eh, una gestión del dinero pues muy pulcra y, y bueno, pues, eh, con, unas, con unas, unos valores internos. Luego eh, también están las microfinanzas ¿de acuerdo? Ahí en ese espectro y ahí bueno pues también hablábamos de esa, de, esa inclusión, de esa inclusión financiera, de ese acceso al derecho al crédito y hay muchas entidades que funcionan desde las entidades de finanzas éticas pero también hay otras que no lo hacen desde el enfoque de las finanzas éticas como puede ser microbank que seguramente lo conozcáis como alternativa eh, para financiación de vuestros proyectos eh, que mira, que sean proyectos de la economía real también, ¿vale? Porque lo que se financian son, son entidades, eh, pues eso, eh, de, de, de autónomos sobre todo, ¿no? Eh, pero, pero no, no tienen en cuenta el resto de, de, de valores. Sin embargo, las entidades que participan en, en REFAS, por ejemplo, en la red de de finanzas alternativas y solidarias sí que incorporan todos los valores de, la, de, la, de las finanzas éticas. En este sentido, la Asociación de Microfinanzas Española es la asociación que más eh, representa ¿no? este, este grupo y la Fundación Finanzas Éticas, que hemos entrado a formar parte el año pasado. ¿no? Ahí bueno, pues nos reunimos con diferentes actores y, y bueno, pues intentamos también eh, generar un cambio dentro de, de las microfinanzas para que tengan cada vez más ese enfoque de, ético. Eh, y bueno, ya pues por último, las finanzas, eh, no, la, anterior, perdón, las finanzas cooperativas también, eh, bueno, pues tienen ese, ese eh, carácter de proyecto colectivo, sobre todo, ¿vale? Porque son, son cooperativas y también tienen muy en cuenta el destino del dinero, pero sin embargo, aunque los tienen en cuenta, eh, no, son, no los tienen tan, tan incorporados como la, las finanzas éticas, ¿no? O sea, por ejemplo, el origen del dinero pues tampoco lo tienen lo tienen como muy, muy interiorizado. ¿no? Eh, el interés común, bueno, sí, eh, buscan un, un, una, un bien común, pero tampoco es uno de sus, de sus objetivos dentro de, de, la, de esas entidades. Y, y bueno, pues, eh, pues nada, están, están también representadas por la, por la Unión Nacional de, de Cooperativas de Crédito. ¿de acuerdo? Y ya por último, por pues las finanzas éticas. Y ahí sí que ya, eh, como veíamos antes, esa flor que me, sí que me gustaría que, que, que tuvierais ahí como cercana y presente, ¿no? A nivel europeo está, ese, bueno, pues la, la Federación de Bancos Éticos y Alternativos, eh, bueno, pues representa a todos estos bancos, ¿no? COP57, FIARE, Banca Ética, Triodos, también eh, pertenecen a, a esta agrupación, a esta federación. Y eh, Febea propone eh, una carta de principios, de, esta carta de principios ¿vale? en, la que, en, en la que se inspira esta flor, y, y bueno, pues busca promover ese, que cada vez más eh, la gente pongamos nuestro ahorro en un banco ético y que cada vez más como entidades y como proyectos, eh, como proyectos de emprendimiento, nos acerquemos a las, a las finanzas éticas para financiar nuestros, nuestros proyectos y así transformar la sociedad. Eh, bueno, en cuanto a la economía social y solidaria, que me imagino que muchas de vosotras, vuestros, vuestros, eh, vuestros proyectos los estáis enfocando desde la, desde la economía social y solidaria, pues eh, la, las finanzas éticas eh, se centran mm, mucho en la economía social y solidaria, no es el objetivo, es, es sobre todo. Eh, también hay una parte de las empresas sociales ¿no? que se que que, a las que se, que se financian con las con la, eh, finanzas éticas. Y, y bueno, pues eh, sería un poquito por, por ubicar, ¿no? que la, eh, sobre todo es en esa, en esa economía social y solidaria. También el emprendimiento social eh, a veces se, se financia desde las finanzas éticas. Entonces. Ay, por tener unos, unos números en la cabeza ¿vale? y por también por eh, comentaros que en la Fundación Finanzas Éticas eh, eh, producimos todo, desde hace cuatro años un informe de las finanzas éticas en Europa con el fin de analizar el volumen y bueno y el comportamiento de la banca ética y sostenible en Europa. Eh, lo hacemos en conjunto con la Fundación I Italiana y siempre bueno, pues arroja unos resultados bastante interesantes. Si los queréis conocer, está en nuestra sección de publicaciones, en nuestra web de finanzas, finanzas éticas. Eh, bueno el, eh, Se analizaron en el último informe, en el cuarto que presentamos a final del año pasado, se, se presentaron eh, resultados de los 23 bancos éticos analizados y sostenibles. Eh, y bueno, pues se veía que había 51.000 millones de euros ¿no? como eh, activos, activos totales, que se habían concedido 39.000 millones de, de euros y que se había captado ahorro por, eh, 27, por valor de 27.000 millones de, de euros. Como veis, Credit Cooperative es uno de los, vamos, es el banco más, más importante ¿no? en, en, en volumen. Eh, entonces, bueno, por si os interesa, nada, un poco por también por tener esa esa perspectiva, ¿no? esa, esa visión también de, de esa dimensión que tienen, que no son cada vez es mayor, sigue creciendo y como vamos a ver a continuación, ahora se explico, no hace falta tener, lo explico muy, muy rápido, ¿eh? Eh, tienen, promueven mucho más la economía, la economía real. ¿Por qué? Bueno, arriba tenemos el, el porcentaje de, de, de créditos otorgados sobre los activos totales y en los bancos éticos y sostenibles ese porcentaje es del 76% en 2008. ¿Vale? ¿Eso es, ¿Qué significa? Que frente a los, a los bancos tradicionales que eh, conceden un 40% en créditos está, se está financiando la, la, la economía real. El crédito es la actividad principal de los bancos éticos. ¿vale? en contraposición a, las, a los bancos tradicionales eh, eh, en los bancos tradicionales pues ese dinero que recogen de los depósitos o de otras cosas de, de inversiones eh, lo, lo invierten en otros, en otros lugares pero no otorgan tanto crédito ¿vale? esa, es la, esa es la lectura o sea, hay una, una importancia eh, eh, o sea, hay una, una diferencia importante en ese sentido en cuanto a los, a los depósitos, lo mismo, ¿no? Eh, la, los bancos éticos recogen eh, en total pues, un porcentaje más alto de, de depósitos, o sea, de ahorros, ¿no? De nuestros ahorros que, que los bancos tradicionales. Las fuentes de los bancos tradicionales pues, son otro, pues, sobre todo la, las, las acciones que venden, ¿no? Eso diríamos. Entonces... Eh, también lo mismo, son bancos para las personas, para que nosotras pongamos dinero en estos, en estos bancos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí vemos un poquito eh, que la importancia de la economía real y no tanto la economía financiera, esa economía especulativa que se fomenta con, con nuestro, con, cuando nosotros depositamos nosotros depositamos nuestros ahorros en, en bancos convencionales, ¿de acuerdo? Entonces, también esto, o sea, más, que de, más allá de los números, es como esa sensibilidad de, jo, es que si yo pongo dinero en un banco ético, sé que se va a, a, a canalizar a, hacia, los, hacia proyectos de la economía real, ¿vale? Y bueno, ya os dejo de números, ¿eh? porque si no, ya los últimos números, eh, si hacemos una lectura más amplia, os acordáis de esos anillos concéntricos, eh, la banca ética y sostenible más los fondos de inversión socialmente responsables más los microcréditos, eh, tienen un peso del 5% en el PIB europeo ¿vale? o sea que bueno, eh, poco a poco eh, se va generando esa cultura de inversión más responsable, ¿no? que para nosotros lo ideal es llegar al círculo más cercano a las finanzas éticas pero bueno, pero si vamos ya eh, abriendo las capas de cebolla y con eso se va eh, canalizando el ahorro o se va evitando que se vaya hacia armamento o hacia actividades nocivas para el medio ambiente bueno, pues algo, algo estamos haciendo haciendo, ¿de acuerdo? Eh, y luego, bueno, pues que hay muchas instituciones europeas que, que, trabajan, que trabajan en, en banca ética, nada, que poníamos unos ejemplos, pero vamos que, eh, nada, pues eso, un poquito más de, de FEBA nada, no, no me voy a repetir eh, mucho más, porque ya, ya lo he dicho anteriormente, como voy, voy soltando cosas antes de, de tiempo, y nada, y también... También comentar que si os interesa ver más datos de, la, de las finanzas éticas, FEDS eh, realiza el barómetro de las finanzas éticas. ¿vale? Eh, entonces, eh, bueno, eh, nada, que se recogieron más de 2.500, bueno, casi 2.500 millones de ahorro en 2021, que la tasa de morosidad eh, es menor también en las finanzas éticas, ¿de acuerdo? O sea, hay menos morosidad por aquello que comentaba de la, también de la confianza, porque a, a más allá de que se pidan, en algunos casos se pidan garantías y avales, también hay un componente de, de confianza que hace que, que la morosidad eh, sea menor que en la banca tradicional, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, pues. Eh, pues eh, no sé, en, en, en, importa ¿no? El, el tener esa, esas finanzas ubicadas en nuestro, en nuestro día a día. Y luego, bueno, pues ya después de todo esto sí que quería preguntaros si tenéis alguna duda, ¿vale? Eh, por, por eso, por, eh, antes de, de, de, de seguir adelante, bueno, pues eh, tener esa, esa oportunidad ¿no? de, de hablar, que aquí me siento como soltando un, un discurso. Muchas gracias, Lu. La verdad que esto es súper claro y más que nada, ¿no? Entendiendo que, que es una realidad, ¿no?, de las finanzas éticas, que no es anecdótico. Entonces, uh -huh. como que, que es real para los proyectos y para las personas que queremos apostar a otra forma de, de economía. Eh, no sé si eso, si alguien tiene una pregunta de duda, si alguien había escuchado un poco hablar de todo esto, eh, abrimos un ratito de micro, ¿no? Porque la uh -huh. verdad que sí, estuvo pues, muy favor. interesante la parte de histórica y la, y la realidad, ¿no? Y entender la diferenciación entre tanto que se habla de, de la ICR, ¿no? de, de las bancas con valores, de esto de las finanzas con impacto, ¿no? que también genera mucho, a veces también como eh, ruido, ¿no? y entender las diferencias, ¿no? para también nosotras poder, también cuando queremos acceder a algo, saber a dónde y por qué estamos accediendo a eso. Así que no sé, si alguien quiere un ratito de preguntas, así si también lo vamos levantando por la mañana. Un par de cosas puedo yo y sí, <risa> eh, un par de cosas primero o sea gracias por la un poco por la historia A mí, yo sabía un poco pero bueno claramente me me has traído un par de informaciones adicionales que te agradezco eh, el tema este o sea tú te has referido sobre todo al tema España y en algunas cosas al tema Europa cuando hablamos de esta financiación ética eh, el ámbito de estas organizaciones que tú has hablado a la hora de financiar proyectos, es un ámbito puramente español-europeo o esto se extiende más allá de este contexto? ¿O hay otras organizaciones que lo hacen? Lo digo porque yo tengo relación con, con, con clientes, o sea, con gente a la, que yo, a la que yo apoyo, hago consultoría que no están en Europa y querría saber si, si el ámbito es un ámbito internacional. Sí, eh, claro. Esto como, como todo, ¿no? Eh, la, como en nuestros sectores, ¿no? La, la economía, hoy la, las finanzas éticas son muy territoriales, de acuerdo. O sea, eh, se trabaja mucho desde el territorio. Entonces eh, se hace de, de, de abajo arriba, ¿no? eh, en FIARE, por ejemplo, hay lo, las asociaciones, los JIT ¿no? territoriales y luego pues, se va al Estado, ¿no? se va a Europa y luego también se va al mundo. Vale, por así decirlo. Sí que eh, desde, desde el FBA, ¿no? por ejemplo, se hace más presión a nivel europeo, pero luego también está la GAP, la Global Alliance Banking on Values, que trabaja a nivel más internacional. De acuerdo con bancos, bancos éticos eh, de. Lo que pasa que ahí sí que tienen un concepto un poquito algo más amplio que lo que consideramos, por ejemplo, desde FIARE o desde COP57. ¿Vale? Es un concepto más, más amplio, por eso hablábamos de banca con valores, pero también trabajar en esa línea. Entonces, por ahí eso sí que puede, puede ayudarte a ti, investigar sobre, sobre la GAP. ¿no? Y luego también hablamos eh, no solo de financiación de ética en, de proyectos del norte sino también del sur global vale a través de por ejemplo de cresur como comentábamos antes sí que se eh, o, o ecocredit, no es finanzas éticas o sea, de, como eh, si tú eh, pones tu dinero en Ecocredit va, va a ir a proyectos del sur en ese caso vale en, eh, hablamos de esa otra otra dimensión o sea que también si sí, tiene una dimensión también más más global <risas> Y luego, como siempre, pues hay diferentes, como la economía social y la perspectiva americana, la perspectiva europea, ¿no? como siempre, la perspectiva latinoamericana. Mm. Muy bien. Sí, es verdad eso, que depende de en qué territorio estés, pues, eh, la, la definición uh -huh. de finanzas éticas varía, ¿no? Uh -huh. Siempre tiene una similitud con el impacto e inclusión, más que nada, pero... Uh -huh. A nivel latinoamericano, también muchas veces de acuerdo a cómo se armen esos proyectos varía bastante. Uh -huh. ¿no? Mónica, después te puedo pasar información de, de unas cosas que tengo por ahí, así que vale, gracias. me preguntas o a Lucía que también cuando nos de todas maneras, Lucía, la, la presentación esta la podemos, la podemos tener con los. Por novios, supuesto, sí, sí, sí, sí, Os la os la, la enviaría a Romina y a Julio y os la comparten, porque es, eh, el objetivo es, a ver, eh, también, como os he dicho, hacemos cursos, ¿no? Y el, el, el objetivo es que también eso que, que podáis interiorizar, ¿no? Y que tengo, lo tengáis de consulta, que bueno, pues que, que, que lo.. No sé, a mí me parece que formarse ¿no? es súper interesante. Entonces, si lo tienes y luego lo lees, porque esto os lo cuento, y pues, pues puede quedarte algo, pero si tú luego lo lees, o sea que sí, sí, por supuesto. Mm. A mí lo que me parece muy interesante de, de la evolución, ¿no? yo hablo uh -huh. ahora de las de la finanzas éticas, sino un poco de la evolución que yo he observado uh -huh. en los últimos años, es que digamos que el tercer sector, el que hablamos aquí, ¿no? las empresas que empezaban y, o que querían perseguir un fin social y también un fin de sostenibilidad, antes iban siempre a que les dieran el dinero, a que se lo donaran, ¿no? Y este paso de donar dinero a conseguir financiación ética para mí es muy importante y muy positivo. Yo creo que es algo absolutamente fundamental y es lo que digo siempre a todo el mundo que se aproxima. O sea, el tema no es que te donen, como tú decías antes, el tema no es caridad, entre comillas, entenderme bien. El tema sí. es que sea un dinero que tú te ganes en base a unos criterios y que demuestres que ese dinero ha hecho un impacto real, ¿no? Y eso Exacto. es una, una, una evolución muy muy positiva y que está obviamente muy apoyada por la financiación ética, que es muy importante. Eso es totalmente, totalmente, Mónica. A ver, Ana, que tiene, eh, levanta la mano, uh -huh. si quieres abrir el micro. Hola, buenos días. Perdonad que no me ponga la, la cámara, pero es que hoy tengo el Internet un poquito flojo y yo creo que si no se me va a cortar. Bueno, primero, Lucia, muchísimas gracias por, por esta presentación tan clara que es tan tan necesaria y a economistas por organizar estas steps que son tan importantes. Yo soy Ana, a lo mejor algunas de vosotras me conocéis. Estoy al frente del proyecto de Dicha y Hecho, que es un proyecto de economía social y solidaria. Y nada, simplemente aportar una reflexión que creo que, que es importante y es que, bueno, nosotras nos movemos en muchas escuelas de emprendedores y de emprendedoras y, y hay como una figura del emprendimiento muy solitaria que se está promoviendo desde las economías más hegemónicas, eh, que es que, bueno, que el emprendimiento solo hace falta el esfuerzo, ¿no? que con esfuerzo se llega a todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hay gente que se mete pensando que todo es esfuerzo y de repente se dan cuenta de que necesitas también dinero para llevar a cabo tu, tu proyecto, ¿no? Entonces, para muchas veces que estamos asesorando proyectos y ayudando con ideas, eh, pues muchas veces queremos romper un poco con esa idea, ¿no? De que todo el esfuerzo con el esfuerzo vale, ¿no? Yo creo que estas iniciativas son muy importantes para cerrar la brecha de las personas que emprenden desde un lugar menos privilegiado y menos y menos, con un contexto menos, menos bueno a nivel económico. ¿no? O sea, que creo que es muy, muy importante. Y yo creo que desde la banca ética y desde la economía social tenemos que hacer mucho trabajo para hablar con los gobiernos para que se concedan más ayudas a proyectos de economía social. ¿no? Porque al final muchas veces es complicado también tener créditos porque cuando empiezas un proyecto, pues... pues es también un riesgo y es complicado, ¿no? Entonces yo creo que ahí... FIAR y las alianzas de banca ética tienen un rol muy importante a la hora de intentar mediar con los gobiernos para que cada vez eh, se den más ayudas en las que además pueden ser iniciativas público-privadas entre las dos. ¿no? Eh, así que nada, simplemente esta, esta reflexión y esta enhorabuena y este gracias a, a economistas también. Y también quería preguntar si dónde estará disponible la presentación porque queremos guardárnosla y, y nada más, y que miles de gracias. Os dejo por aquí el contacto por si a alguien le interesa nuestro proyecto, podemos crear red. Gracias. Un minuto. Ana, te invito a poner tu contacto en el, ahora en el link de un, un corchito que estamos haciendo colectivo, para que todas estemos ahí en contacto más allá de solo el encuentro virtual que están haciendo ahora. Y la presentación se las pasamos por mail hoy mismo, así que no se preocupen, la van a tener. Así que Está ahora, Lucy, bien. lo que quieras. Miles de gracias. Por favor. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Eh, efectivamente, hay un papel también de la banca ética ¿no? Ahí importante como, como medio de... Eh, bueno, pues nada, vamos a pasar un poquito a ver algunos instrumentos de financiación ética, eh, posiblemente algunos los, los conozcáis, algunos de ellos, eh, pero bueno, eh, vamos, a, vamos a ir viendo eh, por hacer un poquito de panorama que seguramente los tres os suenen, ¿no? pero por ver la, las diferencias, ¿no? eh, las tres entidades así... Eh, más como bancos, ¿no? Aunque, bueno, eh, COP57 no, no tiene la ficha bancaria, pero es como el funcionamiento es, es eh, similar, si me oyen me dicen que no, que no es similar, pero bueno, es, es como que lo, lo podríamos considerar eh, una, una fuente de financiación más a nivel de FIARE y Trio2 Trio Bank, eh, que ofrecen préstamos y crédito, ¿no? Eh, Fiare y Triodos sí que tienen la ficha bancaria, están, están regulados por el Banco de España, son bancos eh, normales que, es lo que cobran sus intereses, las comisiones eh, necesarias... Y ofrecen también además operativa para, para el día a día, ¿no? O sea, tienen algunas, eh, por ejemplo, Triodos sí que tiene el TPV, Fiare todavía no lo, no lo tiene incorporado, porque bueno, claro, esto también pues, es, una, es un proyecto en, en construcción, ¿no? Todavía. Y estas cosas son, son complejas de, de llevar a cabo. Pero bueno, se pueden combinar, o sea, siempre se pueden combinar entidades, ¿no? De hecho... Quizá hasta es interesante ¿no? el plantear, eh, bueno, depende de la dimensión un poco, pero, pero eh, plantear quizá eh, financiaciones combinadas o, o el acceso a, a operativa combinada ¿no? con triodos, FIARE o, o incluso con COP para la, para la financiación. Y la, el, los, eh, las, las principales diferencias de FIARE y de COP con respecto a triodos, por ejemplo, serían esa transparencia que... Tredos también cuenta proyectos, pero es que FIAR y COP57 los ponen, vamos, eh, publicados en la web con la, los importes eh, financiados, ¿no? las operaciones cerradas, o sea, esa transparencia ese ejercicio de transparencia para que las personas socias podamos ver dónde va nuestro dinero, ¿no? Esa pa participación eh, en el proyecto también es uno de los rasgos eh, fundamentales, tanto de COP como de, de FIARE, cop 7 sí que es una, es una cooperativa de servicios ¿no? que, que ofrece financiación para las, las entidades que forman parte de ella y FIARE sí que es un, es un, es un banco, ¿no? Es la, la, la, la sucursal de, de Banca popular ética e en en España y luego también la construcción, ¿no? la construcción del modelo, por eso una de las cosas más importantes es, es como qué ¿cómo voy a participar en mi banco? ¿Va a, ser, ¿Va a ser un banco más o no? ¿O quiero participar de ello? ¿no? Eh, quiero que mi proyecto también eh, construya. Como comentaba Ana, si los, los bancos eh, éticos tienen ahí un papel muy importante de presión ¿no? a, las, a las entidades públicas, eh, pero entonces eh, apropiémonos también de ello ¿no? y digamos, vale, como socia de FIARE, como socia de COP57, yo también puedo hacer esa, esa presión. ¿no? Si, si tenemos esa interlocución con las entidades socias de... De FIARE, por ejemplo, eh, podemos recoger todas esas sensibilidades, ¿no? esa, esa, um, esas necesidades que detectamos ¿no? como proyectos eh, que participamos de, del banco y de ahí escalarlo, ¿no? Es como esa, por eso hablamos de, de esa construcción conjunta, ¿no? de ese de esa, eh, poder colectivo que tenemos, eh, superar esa individualidad que como comentaba Ana eh, se, se habla mucho, de, hay un montón de programas de emprendimiento, un montón de aceleradoras, pero siempre hablan eso de un emprendedor, un emprendedor además, emprendedor en en, en, bueno, ahora se está empezando a hablar también de, de emprendedoras más, pero, pero es ese, esa individualidad, ¿no? esa soledad entonces hay que, hay que ir más allá ¿no? y participar participar de ello entonces es, es un, poco, un poco la idea entonces un ejemplo ¿no? es, es Fiale lo, lo, lo cuento porque es el, el, el más cercano ¿no? a, la, a, la, a la fundación y ahí sí que eh, se realizan dos evaluaciones se hace una evaluación económica y ahí va a ser como cualquier, como cualquier banco. Va a haber, eh, va, se va a analizar la capacidad de evolución del préstamo, lo que comentábamos antes, el, el, el proyecto tiene que ser completamente viable, tiene que tener unos números eh, sacados, para ello también pues, eh, hay escuelas de emprendimiento, hay, hay eh, programas ¿no? de apoyo al emprendimiento como también desde, desde Economistas Sin Fronteras, que ¿no? eso es, es que es fundamental, es fundamental el ir, el ir de, de la mano... De, de alguien que te, pueda, que te pueda dar esa visión de, más, más técnica, ¿no? esa formación más técnica, ese, ese acompañamiento en la construcción del, del modelo económico. ¿no? Y esta, esta evaluación ¿no? la realiza el, el equipo técnico de FIARE. FIARE tiene una estructura, una estructura... Eh, pues, eh, profesional, ¿no? Como, bueno, como tiene que ser, que, que realizan esta, esta evaluación. Pero a la vez también se hace una evaluación socioambiental en el que se evalúa en base a, a un cuestionario bastante amplio de bastantes eh, páginas ese impacto socioambiental que va a tener el proyecto, ¿de acuerdo? O sea, se, va a se van a hacer un montón de preguntas sobre ese, ese impacto que, que piensa tener el proyecto, por, por eso, por, por ver cuál es, y también por conocer el, el equipo promotor, ¿no? que esa es como la tercera, la tercera pata. Esto lo realiza la Comisión Ético Social, ¿vale? Y son personas voluntarias, personas socias, es decir, incluso alguna de vosotras quizás sea evaluadora socioambiental de, de FIARE, eh, que, pero después de pasar una capacitación, ¿de acuerdo? O sea, que, que tienen una, una formación en ellos, eh, se insiste en, en bueno, en, en esa, en siempre en están certificadas esas personas, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues eh, cuando se hacen ambas evaluaciones ya se, se decide ¿no? sobre la concesión o no concesión de, de, ese, de ese crédito o del préstamo que, que corresponda, ¿de acuerdo? Eh, además, bueno, los instrumentos que, que se disponen son eh, bueno, pues a, a, a corto plazo y a largo plazo. ¿no? A corto plazo pues, están las líneas de crédito y algunos anticipos para subvenciones, porque una vez más, ¿no? atendiendo a esa sensibilidad con las entidades del tercer sector, que mmm, también muchas veces se depende de, de eh, subvenciones públicas o también de, de contratos con entidades públicas y que ya sabemos los plazos que, que tienen estas, eh, esta, este tipo de fuente de financiación, pues eh, también ofrece esa, esos anticipos, al igual que COP57, que también, también lo ofrece. Y, de hecho es uno de, las, de, las, eh, de los instrumentos pues, eh, bastante utilizados ¿no? en este sentido. Eh, también a largo hay financiación a largo plazo, que bueno, pues está el préstamo hipotecario, no a particulares, sino, sino para proyectos eh, económicos. Y también eh, préstamos para la inversión, ¿no? pues lo, lo típico. O sea, también suele ser bastante bastante utilizado, ¿no? eh, Pues eh, necesito, cuando hacemos nuestro plan de inversión financiación, pues necesito eh, pues, para comprar eh, maquinaria, para comprar el eh, eh, stock, eh, para, bueno, pues, para, para todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues también hay, hay esa, esa financiación. Y luego también ofrece una, un sist sistemas de, de garantías, ¿no? Eh, depende un poco de las épocas. <coughs> Eso ya se tiene que consultar en cada momento. Hay unos convenios con el ICO y con el FEI y también con algunas entidades públicas eh, a nivel local y a, también a nivel de región, ¿no? de comunidad autónoma, para facilitar el acceso al crédito. Es decir, a lo mejor no tenéis todas las garantías para poder acceder a los instrumentos anteriores, pero con, pues, eh, con el convenio con el ICO, con el FEI, eh, eh, os van a, van a analizar el caso y van a prestar esa garantía de una cierta parte del, del préstamo al que queráis acceder y se, y se cubre con esa garantía. ¿vale? Es decir, que el ICO o el FAIR, en caso de fallido respondería con, una cierta, con, con un cierto porcentaje de, de ese fallido. Vale. También eh, hasta el año pasado hubo un convenio eh, con el Ayuntamiento de Barcelona eh, que era el mismo sistema, entonces el mecanismo era para eh, se había puesto en marcha para, para que las entidades de Barcelona pudieran acceder al, al crédito confiare de una forma pues, eh, garantizada, ¿no? entonces lo mismo, cubría una parte del, de, la, de, la, de, ese, de ese impago y tengo que decir, que no se ejecutó ninguna, en ningún caso. Es decir, ese fondo aún está ahí porque no, no, ha habido, no ha habido que ejecutarlo. O sea, se ha puesto la garantía, pero no, pero no ha, ha sido necesario utilizarlo para que veáis que el nivel de morosidad, lo que veíamos antes, es más bajo incluso que en las entidades convencionales, cuando se hacen los estudios, ¿de acuerdo? Y luego os contaré lo que se ha hecho con ese dinero, con ese dinero en Barcelona. Por cierto, ¿sois todas de Madrid? ¿O no? ¿Sois de diferente? ¿Sí? Más o menos, hay mezcla Más me o menos, vale. Sí. vale. Preguntan eh, qué es el FEI. si querés contar un poco, Lucy. Sí, es el Fondo Europeo es de, Inver de Inversión, sí, eh, exactamente. Es, un, es una institución europea que promueve, uh, promueve instrumentos eh, complementarios de, de financiación. Si queréis os comparto... Bueno, sí, bueno, ahora. Estoy. Vale. Y, y bueno, pues promueve este tipo de, de herramientas, ¿no? Por ejemplo, eso, eh, pues fondos de garantía, ¿vale? O fondos, eh, o, o fondos para de, de, de inversión en, en entidades. Eh, entonces, es como por facilitar ese acceso a la financiación de, de empresas de, en general, ¿vale? Eh, sí, ya, perdón, ¿me puedo hacer un, un, una, una pregunta? Sí, claro. Sí, sí. Mira, está es, bueno relacionada con el punto anterior que has hablado de sobre cuando analizáis sí. los proyectos para ver si es un proyecto que tiene un sí. impacto ambiental y económico. Quería preguntar un poco sobre qué herramientas, si habéis creado unas herramientas propias de análisis, o bueno, no sé si eso lo vamos a ver más adelante, o, o si eso Hay no. sí, herramientas ya creadas, o si habéis creado vuestras propias herramientas, un poco para saber un poco cómo, cómo hacéis ese proceso. Sí, FIARE, Fiare tiene su propia metodología, COP57 también tiene su propia metodología. Eh, yo no la voy a contar porque sí que es cierto que eso es una cosa más de, del banco, ¿de acuerdo? Y eso es, o sea, um, tiene que, que contarlo alguien del, del banco. Y de hecho, bueno, si es una metodología, es un cuestionario en base a ocho dimensiones, creo, en las que se analizan todos los aspectos de, de cada entidad. Pero sí es una metodología eh, propia. Propia, calificada. Eh, sí, vale, vale. exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, es, eso es. si sí, se hace. Es, es la respuesta a un cuestionario bastante en profundidad, ¿no? Y va muy en línea también con, con los valores de la economía social y solidaria, este cuestionario. ¿Vale? Muchas gracias. gracias. Nada, a ti. Eh, luego eso también, eh, FIARE también tiene operativa bancaria, vale tiene la cuenta corriente, la tarjeta de débito de crédito y tiene, también se pueden realizar depósitos. Pero eh, sí que es cierto que, por ejemplo, eh, que es lo que echa para atrás algunas entidades, es el tema del, del TPV. ¿no? A veces también se piensa, eh, pues eh, claro, es que si sí tengo que tener el TPV, prefiero estar con triodos. Bueno, si sí, hay entidades que tienen las dos, ¿no? que al final bueno duplica un poco a veces los costes, pero bueno, es, una, es algo, algo bueno, eh, hay que analizarlo ¿no? siempre en cada caso. Y también, eh, por último, Fiare Banca Ética ofrece un canal de, de crowdfunding para proyectos que son socios de, de, FIARE, de Fiare en, en goteo. ¿de acuerdo? Entonces, si una entidad de, de Fiare quiere poner en marcha una, una campaña de crowdfunding a través de goteo, que luego también pasaremos un poquito a ver qué es, qué es goteo. Lo, lo va a tener, eh, pues va a tener más accesible ese, ese acceso a, a goteo, ¿de acuerdo? Vale, luego, por otro lado, tenemos eh, la herramienta de los microcréditos en las ayudas reintegrables. Eh, en muchas ocasiones, eh, se vincula el microcrédito a eso, a los países del, del sur, sobre todo, pero también es una herramienta muy interesante a utilizar en, en los países del norte, ¿vale? De hecho, desde la Fundación Finanzas Éticas, bueno, hace poco hemos publicado un informe eh, sobre las microfinanzas, ¿no? Hablamos de retos de las, de las finanzas éticas en las microfinanzas eh, para darles enfoque, ¿no? A las microfinanzas, porque sí que mm, es, eh, es, es interesante... Desde el punto de vista que hablábamos antes de la inclusión financiera, de proyectos que a lo mejor no pueden acceder todavía al crédito a través de FIARE o a través del COP57, ¿no? pero que también quieren acceder a la financiación ética. Eh, hablamos de este tipo de, de inclusión financiera. ¿no? Entonces... Eh, normalmente, eh, eso desde, desde Refas, sobre todo, ¿no? que es la red de finanzas eh, alternativas y solidarias, hay como una veintena de, de entidades que forman parte y que ofrecen diferentes fondos. También os recomiendo el, el informe de, de Refas para que veáis un poquito eh, qué han sacado el año pasado. Luego, si quieres, Romy, te, te lo comparto para que lo, lo adjuntes. Eh, eh, aquí hay entidades que llevan trabajando desde los años 80 eh, porque el contexto era pues, de máxima precariedad, eh, mucho desempleo entonces estas entidades lo que hicieron fue poner en marcha fondos de solidaridad eh, que bueno como Acción Solidaria contra la TUR o Fondo Esperanza ¿no? que lo que Paz y Esperanza que lo que buscaban era esa inclusión financiera pero de colectivos que estaban muy malos o sea, hablábamos de ayudas de ayudas eh, personales, de ayudas de emergencia, ¿vale? Que por ejemplo la Asociación Finanzas Éticas también de, del grupo FIARE ¿no? en Euskadi también eh, lleva a cabo ayudas, estas ayudas de emergencia pues, para personas que necesitan un microcrédito para eh, pagar estudios o para el, el gas o para la luz, ¿no? Eh, eso por, por un lado, ¿no? Hay, hay, hay entidades que trabajan ese tipo de, de microcrédito o de ayuda reintegrable, que, que llamamos, o de ayuda de emergencia, y luego también están la, la par, las entidades que ofrecen financiación eh, para, para, eso, para proyectos económicos que van desde la economía social y solidaria, ¿vale? Eh, por ejemplo, Fonredes, que pertenece a, a refa del que yo también soy socia a nivel particular, es un ejemplo, ¿vale? Es un, es un fondo que, eh, bueno, pues eh, accedes como socia y, y puedes acceder a, a la financiación también, suelen ser ayudas entre 6.000 y 10.000 euros de funcionamiento muy similar a los de la Asociación Finanzas Éticas en Castilla y León o a los que ofrecemos desde la Fundación Finanzas Éticas, que ahora lo voy a contar un poquito, y, y bueno, lo que se pide no se piden garantías ni se piden avales como tal, avales económicos, pero sí se pide un aval social. ¿vale? Un aval social es eh, que entidades eh, o personas cercanas o incluso por parte de los propios promotores del proyecto eh, firmen un papelito diciendo que Conocen a esa persona, conocen a ese grupo promotor y que confían en él, ¿no? que sí que, que, que, vamos, que es un proyecto que, que, que funciona, o sea, que, que, tiene, que tiene un respaldo, ¿de acuerdo? Pero no se comprometen recursos de las personas que avalen. Y es un, un mecanismo muy interesante. Eh, luego también se realiza una evaluación económica y una evaluación socioambiental. no tan a fondo, como, la de, como la, las que se realizan en FIARE, por ejemplo, en COP57, pero sí que se realiza una, una, una evaluación. ¿vale? Y eso sí, los, los proyectos, cuando se hace habla de microfinanzas, desde las finanzas éticas, tienen que tener ese carácter de economía social y solidaria, o al menos de emprendimiento social. Y eso y bueno lo que ya he comentado, que buscan la, la inclusión financiera. ¿vale? Entonces, eh, también, eh, como comentaba, existe MicroBank, eh, pero siempre como que buscamos el, el, el dotarlo eh, o, o apropiarlo un poquito desde, desde las finanzas éticas, ¿vale? Además... Eh, bueno, quería poner el ejemplo del fondo que tenemos en Madrid, que ahora mismo está un poquito en, en stand-by porque finalizó el convenio que teníamos con el Ayuntamiento de Madrid a final del año pasado, eh, pero esperamos ponerlo en marcha ya sea a, a través del Ayuntamiento o a través de otra entidad o pública o de nosotros mismos ¿no? cuando eh, lo reactivemos. Y este, este fondo está dirigido a la ciudad de Madrid, pero cuando si lo reactivamos por nuestra cuenta será más, más amplio. ¿no? El, y, y entonces está, lo que comentábamos, eh, dirigido a proyectos de la economía social y solidaria, que, pero no solo como cooperativas o sociedades laborales, sino también para personas autónomas, ¿vale? para trabajadores autónomas, que, que pues a lo mejor tienen más difícil el acceso al banco, eh, por, por tamaño, porque a lo mejor no necesitan los 15 o los mil euros que más o menos suele, se suelen prestar como mínimo en un banco, ¿no? en un banco ético sino que necesitan menos cantidad y necesitan esa agilidad y a lo mejor tampoco tienen una solvencia muy demostrada o bueno, que tienen a ver, pero que el proyecto va a funcionar ¿no? pero que es, es por apostar por esos pequeños proyectos por esos pequeñitos proyectos el tipo de interés suele estar vinculado al IPC, hablamos de un 1% como mínimo, pero claro, eh, se ha establecido un máximo de 3% porque como se vincula al IPC, pues eh, bueno, tal como está en los, últimos, en los últimos tiempos. Y luego las condiciones de devolución suelen ser bastante flexibles o bastante amplias ¿no? para las cantidades. Entonces, pues a lo mejor con este tipo de fondos se te queda en 200 euros la, la cuota y también pues cuentas con una carencia inicial de seis meses. ¿no? Más o menos el, el funcionamiento de los fondos suele ser similar, por eso he puesto el ejemplo del de, del de Madrid. Eh, entonces es también una herramienta muy interesante para tener en cuenta en inicios de proyectos eh, más pequeños, más pequeños, y que, pero que están interesadas en tener acceso a las finanzas éticas. ¿vale? Es como la, como la segunda herramienta que, que, quería, que quería traer aquí ¿no? para, para que la ten, toméis en consideración como una opción más, eh, más allá de, pues eso, de ir a un banco y, y, pedir, y pedir dinero. ¿no? Eh, entonces, más o menos, el proceso también, hablo que suele ser eh, similar ¿no? en, en, en, las, en los diferentes fondos, se suele pedir una solicitud, un documento de solicitud donde pones tus datos, los de tu empresa eh, y luego una memoria del proyecto en el que se explica el proyecto, eh, quién, es, quién es el equipo promotor y eh, cuáles son las cifras. Bueno, eso también se piden datos económicos un plan de negocio si se tiene, ¿no? Que siempre es, es mejor tener... Eh, te, te, acompañarlo, ¿no? Y luego lo que comentamos de los avales sociales, ¿vale? Eh, se piden cuantos más avales sociales tengas mejor. Pues si perteneces al mercado social de Madrid y te puede firmar el aval, eso va a tener muchísimo peso porque te, te da como, como una garantía, ¿no? Y te da una confianza. O si te estás asesorando con alguna entidad, pues a lo mejor también, eh, si el proyecto está bien, pueden, pueden firmar que, se, que ese proyecto lo avalan también, ¿no? De forma de esa forma, sin ningún compromiso económico, como decíamos. Entonces, con, con todos estos documentos, se hace un análisis en la memoria del proyecto. Si queréis, os puedo, os puedo enviar los modelos para que veáis cómo es, porque suele ser... Si queréis acceder a algún fondo de estas características, os puede dar una idea. Y ahí es, sí que hay como una especie de formulario, que ya os digo que no tiene nada que ver con el de FIARE, pero que está inspirado en el de, en el de FIARE, para, para preguntar eh, pues, qué impacto social, eh, se evalúa la, la, pues la equidad, ¿no? los principios también un poco inspirados en los principios de la economía social y solidaria, la equidad, la transparencia, la democracia interna, ¿vale? un poco lo mismo, ¿no? pues eso, la, si ese se proyecto va a, a promover la, la creación de puestos de trabajo, un poco, un poco todo eso y luego también se piden estatutos tacata mmm, ta, siempre va a ser un poquito lo mismo vale es decir que hay que tener un o sea que, ta, que todos los procesos conllevan un tiempo vale o sea que hay que hay que también pensar en eso eh, luego pues se emite una resolución pues sí si se concede el préstamo o no se concede el préstamo y se, se informa al ayuntamiento en este caso. bueno eh, Y luego ya, pues nada, se, pide, se siguen pidiendo más documentos <ríe> y más documentos, porque eso es una de las cosas. La burocracia es así, o sea, eso cuando, acce, cuando accedéis a la financiación es así y, y listo, ¿no? Y recibís el dinero. O sea, es, una, es un mecanismo bastante, bastante ágil, ¿vale? Eh, eso nada, aquí un poquito tenéis los criterios de los que hablaba, ¿no? De la creación de empleo, de género... O sea, un poquito que, que, que se busca que la iniciativa esté alineada con los principios de la economía social y solidaria y de las finanzas éticas, ¿vale? Eh, y luego también, eh, ya por... Eh, como última... Bueno, como última, no. Eh, dentro de este, de este paquete, ¿no? Eh, una herramienta también interesante, que me, eh, quizá los conocéis ya, son los, los seguros éticos, ¿no? Eh, los seguros éticos también forman parte de las finanzas éticas, ¿vale? Y a veces eh, son los grandes olvidados, ¿no? Eh, introducen los valores de las finanzas éticas en ese sector asegurador que, tam que también eh, mueve mucho dinero, ¿vale? Todo como iniciativas vamos a tener que tener, o si no es un seguro de responsabilidad, eh, de responsabilidad civil, eh, va a ser el del local, y si no, los dos, y si no, es decir, que el del coche que tengamos eh, para la empresa o también para nuestra casa o para nuestro coche particular, ¿no? Entonces, que también existen estos, estos eh, seguros éticos. Y lo mismo, también se mueven por unos principios que son el mutualismo, la equidad y la transparencia, ¿vale? El mutualismo se refiere a los vínculos de solidaridad entre las personas, ¿vale? Eh, la, la equidad lo que, lo que plantea es que va a ser un, una relación entre iguales, entre la compañía y la, y la aseguradora y la empresa que, que, que, que contrate el seguro, ¿de acuerdo? Y luego la transparencia, ¿no? que también lo mismo, van a contar eh, pues, eh, todas las cifras, todo, ¿vale? Es decir, que son los tres principios que rigen las, las compañías de, de seguros. Hay un seguro, que es, uy, un seguro, un sello que es el sello Etsy. Eh, que bueno pues eh, está puesto para, para empresas o para las compañías de seguro o para algunas líneas de seguros, no todas hay empresas que tienen solo algunas, algunas líneas que los certifican como, como seguros éticos, ¿vale? pues, eh, los podemos encontrar en Series, CAES que es la, y, y ARS, ¿no? ARS cooperativa también. ICAES es un, un proyecto de intercooperación eh, que, que eh, pusieron en marcha series y arts eh, trabajando en el mismo entorno. Pues eh, más allá de hacer competencia, ¿no? lo que buscan es promover que, la, que las personas y las entidades contratemos seguros éticos. Entonces, también lo mismo es ampliar un poquito más la visión y decir, vale, las finanzas éticas, aparte del acceso a la financiación, aparte del, de la operativa del día a día, también son los seguros y quiero tenerlo para, para mi entidad. vale. Y bueno, vamos a ver otros instrumentos. Vale. Eh, que antes quería introducir un poquito eh, la cuestión del fortalecimiento de los fondos propios de las entidades de la economía social y solidaria, aquello que yo os avisaba que podía sonar un poco raro porque a veces en las entidades eh, del entorno el, el que pueda entrar alguien ajeno a, a la empresa eh, con capital eh, supone algo, algo que choca y que chirría con los propios principios. Eh, pero eh, contar con una estructura de fondos propios sólida te permite eh, como entidad afrontar las situaciones de crisis con otra, con otra, eh, de otra forma. ¿no? Eh, también O sea, crisis internas y también crisis externas. Por ejemplo, la pandemia o la guerra o eh, la subida de precios que está habiendo, todo. no eh, Luego también eh, eh, podemos hablar del, del caso de un poquito más tarde de Some Energía. También te permite afrontar situaciones en las que necesites crecer o escalar. Si tú tienes unos fondos propios, un capital eh, más fuerte, pues vas a poder hacerlo con más facilidad. ¿no? Eh, también in indica eh, un compromiso de las personas socias. Cuando tenemos más recursos, eso también muestra ¿no? ese, ese, ese propio compromiso de las, de las personas y también va a facilitar el acceso a la, a la financiación ajena, porque tú cuando muestras ese patrimonio neto más, más sano y más, y más fuerte, te, va, te va, va a ser mejor para los bancos. ¿vale? Entonces, eh, en, en un estudio que realizamos desde la Fundación hace unos años y que ahora está traducido, también os invito a, a conocerlo y a leerlo si os apetece, eh, se analizaba la situación del capital social y los recursos propios de la economía social y solidaria en la ciudad de Barcelona. Y se veía que había una falta generalizada de capital social y de recursos propios para poder crecer o para poder, eh, no sé, eh, extenderse, ¿no? Porque lo que también buscamos, las iniciativas de la economía social y, so, social y solidaria, es extendernos, es crecer, es llegar a cada vez a más sitios, ¿no? Y que sea realmente una alternativa al sistema, al sistema actual, ¿no? Entonces, eh, también lo que, lo que salía es que eh, se deben replantear eh, fórmulas de captación de recursos ¿no? eh, que prioricen la capitalización y que fortalezcan los fondos propios antes que la financiación ajena, es decir, que se accede mucho a la financiación ajena a la, a, la, pues a la banca ética o a otros bancos, pero que también se debe fortalecer y, y buscar soluciones para ese, para ese fortalecimiento de los fondos propios y ese acceso al capital. ¿vale? Bueno, nada, nos voy a marear con más, con más datos. Eh, aquí entra la inversión de, de impacto, ¿vale? que como decía antes, se está desarrollando mucho y aquí puede ser una de las de los campos en los que pueda entrar las finanzas éticas, ¿vale? Porque ahora, a día de hoy, la inversión de impacto, hay fondos que pues, buscan ese destino del dinero eh, pues, que tenga un impacto social y medioambiental, pero no garantiza que los fondos provengan de, de sitios que, que, no, que, que los quisiéramos para nuestras entidades, ¿no? Pues, por ejemplo, la Fundación Repsol tiene inversión de impacto, pero... Queremos que Fundación Repsol nos financie. Bueno, ahí es un poquito bueno, ese, ese camino. ¿no? Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, en, en, en la Fundación Finanzas Éticas, eh, a través del proyecto Ready to Impact, eh, estamos trayendo un fondo de inversión de impacto que se llama A Impact. O sea, bueno, no estamos trayendo. En realidad, lo que hacemos es presentar proyectos sociales a este fondo de, de inversión de impacto, que ese sí que garantiza el, el origen del, del dinero, ¿vale? Eh, entonces, nada, es por, por mostrar un ejemplo, ¿vale? De que la inversión de impacto sí se puede acercar a la economía social y solidaria entendiendo y respetando los principios, ¿vale? Entonces, eh, esto está en catalán, disculpad, porque es, para, es, eh, es un, un convenio que ha habido, ¿os acordáis que antes os hablaba del, del, del fondo de garantía para facilitar el acceso de entidades de Barcelona a, a FIARE? ¿no? Entonces, eh, este fondo... Eh, se ha transformado y ahora lo que, va, lo que se va a hacer desde la fundación es realizar eh, pequeñas aportaciones al capital de entidades de la economía social y solidaria que, bueno, que, lo, que lo deseen, ¿vale? entonces eh, se va a hacer a través de un acompañamiento ¿vale? el fondo son 300.000 euros y lo que se busca es eh, que las, las entidades eh, que se acercan tengan ese, ese acompañamiento para analizar sus cuentas, para ver qué es lo que más les conviene y no estamos hablando solo de cooperativas y de sociedades laborales, sino también de fundaciones y de asociaciones que en ese caso se haría a través de préstamos participativos, bueno, no voy a, no voy a entrar en, en especificidades, pero bueno. Es, eh, el, el caso es que lo que busca es ese fortalecimiento de los, de los fondos propios, ¿vale? Y también desde una posición de, de socias, o sea, la Fundación Finanzas Éticas eh, no, no sería una... Eh, no tendría voz eh, no tendría voto pero sí tendría mm, sí que tendría voz vale vale es decir eh, podemos asesorar podemos indicar cuáles son las recomendaciones más eh, pues mejores para, para la entidad pero nunca eh, eh, decidiría sobre ella respetando esa independencia de las entidades vale y esa entonces se haría o se hará siempre desde, el, desde, ese, desde ese respeto de los de, de los principios de, de democracia interna vale eh, entonces, bueno, aquí tenéis nada, las condiciones por si alguna vez lo queréis, lo queréis consultar, si hay alguien en Barcelona o, o, o lo que sea, o ver si... Eh, porque también eh, lo vamos a poner en marcha bueno en otro municipio pequeñito de Girona, ¿vale? Bueno, es lo, es lo mismo, pero lo, lo interesante es el fondo que, bueno, de momento lo hemos llamado la Colmena, puede que cambie de nombre, que tiene la misma filosofía, ¿vale? Eh, a través de la de la eh, del Ministerio de Ay, bueno, de Agenda 2030 hemos puesto en marcha un, un, una, un, un sistema de acompañamiento a la inversión, ¿no? o de, o de, también en ese sentido de fortalecer los fondos, los fondos propios, ¿vale? Y, y consiste en un itinerario de formación colectiva sobre esta importancia de, de lo, del fortalecimiento de los fondos propios, aprender a leer un balance eh, ver qué situación eh, financiera tiene mi entidad, si ya está, si ya está en marcha, ¿no? luego unos asesoramientos individuales y, y al final la participación en el capital de dos o tres entidades que hayan participado en este, en este proceso, ¿vale? Entonces es, luego las entidades en las que no se participe, bueno pues eh, si que se da ese acceso a otros inversores o a otras entidades que, o a personas que quieran formar parte del, del proyecto, si así se decide, ¿no? Y de esta forma, pues tener una, una un salud financiera, pues eh, mayor, ¿vale? Es el, el objetivo de este, de, este, de este fondo. Entonces, bueno, pues ya os iréis enterando del mismo. Si estáis interesadas, pues también podéis... Eh, podéis eh, acceder o, o preguntar. Vale, entonces acabo este bloque. Si queréis eh, alguna pregunta, eh, algún comentario, ya sabéis que nos gusta lo, lo participativo. Sí, me oí? Sí, el, Julio. el tema que bueno, que está ahora un poco en auge de fondos europeos. Para eso creí que te, se, está, se va a poder canalizar a través de, de banca ética ¿Estáis ahí dando un paso para, no sé si agrupados a través del, de la, las federaciones, confederaciones que tenéis? ¿Creéis ahí que hay una oportunidad de, de potenciar la banca ética y se pueda canalizar ese fondo? Totalmente. Y muy buena pregunta, Julio. Sí, efectivamente, a través de los fondos Next Generation se abre una oportunidad ¿no? también para acceder a, a fondos y se está trabajando en ello. Eh, eh, FIARE y a través de CEPES se está, se está trabajando en este sentido y sí que, sí que se está viendo un poco cómo eh, facilitar el acceso a las empresas y también cómo potenciar las herramientas de financiación desde la perspectiva ética eh, a través de estos fondos o sea que sí, sí, lo que pasa que todavía no hay nada, ya sabéis que esto va bueno, pues a, una, a una velocidad eh, abrumadora. Entonces está, se está trabajando en ello, pero sí, sí, se está, se está súper, súper atento a, a esto, sí, efectivamente. Hola, ¿se me oye? Soy Emilia. Sí, eh, lo que no sé, no sé por qué no se me ve, pero, pero bueno, eh, si se me oye, perfecto. Nosotros lo que... Este, hablo desde la Oficina Técnica de Economía Social de UGT Canarias. Tenemos un proyectito pequeñito, ¿vale? Pero estamos andando desde el año 2021. Nuestro principal problema para los pequeños emprendedores en la economía social, concretamente uno que está, lleva a cabo una iniciativa innovadora, es derivados de la, de la pala de la tunera para elaborar productos... Eh, comestibles, o sea, se, puede, se hacen hamburguesas, pero bueno, quieren hacer eh, muchísimo más. El problema es que tienen es que um, conseguir eh, trabajadores de, en riesgo de exclusión social y contratarlos es el principal problema que tienen para arar las tierras, ¿no? para plantar 7000 metros de, de pala de tunera y, y conseguir un cultivo dentro de dos años. ¿no? Entonces, eh, yo me estoy moviendo con triodos también, eh, pero nos piden, claro, unos avales que, bueno, que difícilmente pues, pueden, eh, pueden ser asequibles por este tipo de emprendedores que son pequeñitos, ¿no? Y que, y que bueno, el, el principal problema es que acuden siempre a subvenciones para poder eh, escapar y fa tienen una falta de liquidez absoluta. Entonces, eh, nosotros en Fiare nos hemos puesto en contacto con ellos. Hay una sucursal que se llama, me parece, aquí en Canarias. Y, y bueno, no hemos tenido mucha respuesta, entonces eh, con el resto, con la Caixa, con, con, con Santander también, y no conseguimos eh, que subvenciones no, sino que les den un impulso a estos proyectos porque sabemos que son iniciativas, que son innovadoras y, y, y, y merece la pena pues, por el campo, ¿no? El, el Lanzarote, la, la, la tierra de Lanzarote está muy eh, castigada, tiene bastantes sequías y... Y bueno, y que esta gente eh, haga el esfuerzo de, de poner en cultivo, pues con, con ideas eh, innovadoras como esta, pues merece la pena echarle un en cabo. Entonces, um, claro, eh, Triodos te dice, pues tenemos un MacFounding Mac ahora, que si tú consigues 70 eh, personas que, que financien tu proyecto, pues nosotros te damos 10.000 euros, pero es bastante complicado, ¿sabes? Entonces, las ideas por parte de, la, de las entidades que se denominan éticas. No consiguen eh, llegar a estos pequeños eh, eh, emprendedores para poder eh, arrancar. Ese es el problema, el arrancar, ¿sabes? Exactamente. Por eso hablábamos también de las microfinanzas, ¿no? desde las finanzas éticas, porque más o menos qué necesidades de inversión tiene esta iniciativa. O de financiación. Ahora mismo el ayuntamiento les ha dejado como una pequeña escuelita donde van a utilizarla pues para sala de elaboración, pero para emplear a cinco personas que cultiven las tierras van a necesitar como unos 100.000 euros. ¿no? Entonces, digamos que la infraestructura la tienen porque van a renovar lo que es la planta. Eh, van a ser un espacio de coworking también en la planta para impartir talleres de, de, de todo lo que es el derivado de la tunera, porque se puede emplear en, en elaborar fibra para hacer bolsos y material textil. Eh, y también la van van a diversificar en lo que es elaborado del pescado azul tanto patés como como enlatados de sardina boquerones etcétera o sea que tienen ansias de crecer en ese sentido pero claro si el ayuntamiento pues le deja le da una subvención de 30.000 mil euros para el, para un tema de, de nuevas tecnologías, para la página web, etcétera. Pero claro, para poder contratar a este tipo de personas, necesita una, una, una inyección económica importante, por lo menos que estén trabajando durante uno, un año. ¿no? Y, y claro, sacar personas de, en riesgo de exclusión social de las, las listas del de, de servicio canario de empleo, pues a lo mejor te lo dejan en práctica dos meses, pero eso no es suficiente. Entonces nosotros nos vemos con un freno para poder ayudar a estas personas en por dónde enfocarles eh, de cara a esto, a, a que salgan adelante en estos primeros eh, momentos que son críticos. Y eh, habéis hablado con algún inversor. Están algún en contacto inversor? con empresarios de la zona. Eh, de forma que sean mecenas o, o, o por lo menos eh, yo les he intentado eh, acompañar diciéndoles que, bueno, que pueden constituir una cooperativa quizás eh, con las asociaciones de Lanzarote, que son asociaciones de agricultores, ganaderos, etc., queserías, etcétera para que hagan como una especie de, de compartir eh, masa laboral, es decir, compartir recursos laborales también, que se podría, se me ocurre, ¿no? Eh, y, o crear cooperativas de segundo grado o, o, o buscar una alternativa que no siempre tenga que derivar de, de lo que es la, finanza, de la financiación, ¿me entiendes? Sino que Exacto. puedas colaborar eh, compartiendo uh -huh. recursos. Es decir, oye, me hace falta pues mano, mano de obra, de, me la puedes ceder o ¿sabes? intentar buscar otras alternativas que sí. sabemos que no son tan rápidas. Eh, el inyectar económicamente eh, dinero, ¿no? Porque... Pues este sería este sería un ejemplo en el que el fortalecimiento de los fondos propios sería pues, eh, muy importante, ¿no? Entonces, a lo mejor, sí, eso, buscar socios, ¿no? Que quieran eh, empresas, que afines, ¿no? Que quieran poner un capital en esa, en esa empresa para que pueda eh, iniciar su actividad, ¿no? Eh, a, a abrir un poquito más esa, esa posibilidad, quizá quizás los que hablas en los queseros o los que están alrededor, pues que se, sean una especie de, de socios, ¿no? de colaboradores en, en esa, puede ser una, una de las formas. esta línea creo que es donde, donde, se, donde ahora mismo podemos caminar, porque de la otra sí. manera es imposible. Pues, pues sí, nada, sí. compartir mi, mi experiencia que está siendo dura, Muy bien, ¿no? pues, pues es... Es muy importante y muchas gracias por compartirlas, Emilia, porque la verdad que ve con un ejemplo no se ilustra todo. Si quieres, bueno, podemos estar en contacto, ¿eh? si quieres. Gracias. Vale, pues gracias por, por la intervención. Y, y bueno, ya la última parte es un poquito eh, como unas cosas ¿no? que se deben tener en cuenta cuando accedemos a las, a las finanzas éticas. Eh, <coughs> Eh, lo que sí que me gustaría que hubiera quedado claro es como eh, la filosofía ¿no? de las finanzas éticas, o sea, que, que no es acceder a, a un banco solo, sino que hay que estar muy en sintonía, tanto personal como del proyecto. Eh, para, para poder acceder a esas finanzas éticas, ¿vale? Sea, sea con, con la que sea, sobre todo si es, por ejemplo, FIARE o COP57 porque vamos a, a otro nivel, ¿no? Hay que estar muy en sintonía, hay que querer también eh, promover ese cambio, ¿no? en, en la sociedad, que yo creo que los proyectos que, está, que estamos aquí eh, lo buscamos, ¿no? Entonces, eh, cuando vamos a cualquier entidad, pues eso, ¿no? ¿Qué importe necesito? Son las preguntas, ¿no? que, que sí que nos, nos tenemos siempre que plantear, ¿no? ¿Para qué necesito esa financiación? Porque una entidad financiera te lo, te lo va a preguntar, pero ¿para qué lo quieres? ¿no? Y tiene que estar muy especificado, necesito 100.000 euros para eh, poder eh, invertir en maquinaria o en poner en marcha la fábrica o lo que sea. ¿Qué herramientas financieras eh, utilizaré en mi día a día? ¿no? ¿Qué necesito? ¿Necesito un TPV sí o sí o, qué, o con una cuenta corriente me vale? ¿No? y de qué fondos propios dispongo. ¿vale? Esto también es importante que lo tengamos en cuenta para que se evalúe nuestra, nuestra situación eh, pues, eh, de forma completa ¿no? y nuestra salud financiera. Eh, luego eso para cualquier entidad, pero luego si ampliamos a las finanzas éticas una vez más, ¿vale? Eh, soy muy pesada, pero es que, que, que debe quedar como muy, muy interiorizado, ¿no? ¿Qué valores tengo yo personalmente o el equipo promotor, no? ¿Qué, qué valores nos unen y qué valores nos unen con esas finanzas éticas? Y, y mi proyecto también, ¿cómo los voy a proyectar en mi proyecto? ¿Y cómo puedo interiorizar también los de las finanzas éticas? Y que sea algo, algo eh, que interiorizo en mi, en mi proyecto. Eh, también me importa de dónde viene el dinero sí o no no porque en ese si me importa de dónde viene voy a tener unas opciones si no me importa tanto de dónde viene el dinero y eso tiene que o sea, no es juzgar eso cada persona tiene uno, unos umbrales vale eh, y, y es totalmente lícito pues no me importa tanto me, pues lo que hablamos antes de, de me importa que venga de fundación repsol pues sí o no bueno pues lo que sea no no, no pasa nada eh, y qué relación quiero tener con mis financiadores, ¿no? lo, que, lo que hablábamos, de esa, de esa participación. Eh, quiero que esté basada en la confianza o no, simplemente yo quiero que, que vaya que a vaya, bueno, pues, eh, tener un proveedor de dinero y ya está, y, y, no, me, y no me importa más. ¿no? Pues lo, lo mismo, Eso es como, como estas son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de, de, de pensar que si queremos acceder a las, a las finanzas éticas. ¿Vale? Entonces, unas cuestiones muy importantes, ¿no? que igual seguramente hayáis eh, oído muchas veces, es que el proyecto debe ser viable económicamente. ¿no? Entonces, tengo mi plan de viabilidad. De hecho, eso es fundamental. Antes de llamar a nadie, pues, lo menos que en una primera llamada, porque esa impresión va, va, va a contar mucho. Eh, soy capaz de contar mi, mi negocio, mi idea de negocio, el equipo promotor y eh, qué necesidad necesito esa inversión para qué la necesito y cuánto necesito luego además mi proyecto es sostenible o sea mis, gastos, mis ingresos van a cubrir mis gastos porque esto también lo tengo que contar de un primer vistazo vale o sea eso va a ser eh, fundamental y eso eh, si, ¿qué, qué recursos estamos aportando la, las socias fundadoras vale entonces sería como eh, mi idea de negocio es esta mi impacto es este eh, necesito esta inversión y, o sea, eh, tengo que hacer esta inversión y necesito este dinero. Eh, tengo esta proyección y mi proyecto será viable eh, o será, eh, superará el, el break-even en dos años, ¿no? Como cosas muy concretas. Eh, también eso, el proyecto, el impacto social y medioambiental que ya hemos comentado varias veces, ¿no? Y que... que, que, que ¿Qué política medioambiental tiene, te voy a implantar y qué efecto tiene en mi territorio, porque las, las finanzas éticas también, eh, lo, que, lo que hablábamos, trabaja mucho desde lo local, desde el territorio, entonces se, se aprecia mucho ese, ese, ese impacto y qué problemática social va a solucionar, ¿no? También siempre he visto esa medición. Eh, voy a estar en el mercado social y entonces tengo el balance social o el triple balance o la eh, matriz está del, del bien común, ¿no? o, sea, o tengo mi propio sistema de medición. ¿no? Eh, luego, en tercer lugar, también la, las redes. ¿no? O sea, es un, algo que, bueno como, como decía Romina al principio, no eh, esa creación de red es, es muy importante, ¿no? Ese eh, no estar no estar sola, sino el compartir, aunque nuestro proyecto sea individual, el, eh, pues voy a, voy a pertenecer al mercado social de Madrid o, o a Cooperama o a donde sea, ¿no? O a, a quien sea, o a otras redes. O sea, da igual, ¿no? A la asociación de vecinos de, del barrio, incluso, qué vinculación voy a tener. ¿no? Hay proyectos que, que están súper vinculados al territorio y eso les da un valor impresionante, aunque no, luego no tengan tanto en cuenta la parte medioambiental. ¿no? Eh, luego el equipo promotor, ¿no? esa es otra de las patas, o sea, tenemos eh, la viabilidad económica, el impacto social y medioambiental, las redes, el equipo, el equipo es también fundamental, o sea, cuando se presenta, eh, si somos capaces de contar el proyecto, el grado de compromiso que mostramos cuando, cuando queremos acceder, cuando hablamos con, con, esta, con estas personas, ¿no? Si, y luego también. Tenemos que ser sinceras ¿no? si es, va a ser nuestro medio de vida o si lo, que, lo queremos vender cuando vaya bien. ¿no? Esa, esa economía especulativa, porque no es lo que se busca. Lo que se busca es crear empleos de calidad ¿no? y, y si estamos alineados con los, con los valores que hemos puesto o si no. O si es que simplemente los hemos puesto para que nos den el dinero. ¿no? Eh, y esa disponibilidad, ¿no? el contestar rápido cuando te preguntan algo, ¿no? eso es súper es que es importante. Luego, en quinto lugar, el, el, el estar alineados y el mostrar conocimiento con las finanzas éticas, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hecho hoy, que es saber un poquito el espectro, eh, ver en qué, en qué lugar se ubican las finanzas éticas, eh, mostrar esa, esa, o si nos importa, ¿no? Eh, cada uno en el grado que, que, lo, que lo sienta, si nos importa esa, esa, esa, ese origen del dinero, ¿no? Para financiar mi proyecto, si comparto esos valores, ¿no? Y también si lo quiero incorporar porque en mi, en mi, una vez más en mi proyecto, porque persigo también la transformación social, no solo a través de mi actividad, sino de las diferentes conexiones que, que realizo. ¿no? Pues, eh, pues eso, si sí, a través del banco con el, con el que me voy a financiar, también puedo eh, aportar ¿no? a esa transformación social. Y luego buscar una, una socia, ¿no? una entidad financiera, en algunos casos, en el caso de Triodos, pues no sería necesario, pero sí. En Ciaricop 57 es como que es algo muy importante, ¿no? Eh, quiero, o sea, quiero formar parte de ello, no son preguntas que nos, que nos tenemos que, que hacer, ¿no? Si nos, si, nos hacemos, si nos contestamos todas estas preguntas que he planteado aquí, pues más o menos nos va a dar pistas, ¿no? De a qué entidad a lo mejor es mejor que me acerque o a, o a, cuál, o a cuál menos, ¿no? Entonces, todo esto, si contestamos a estas preguntas, una entidad de finanzas éticas va a abrir mucho más los oídos a, a cualquier proyecto que le contemos, ¿de acuerdo? Son un poco las, las claves de, de acercamiento, ¿vale? Y, y bueno, eh, yo creo que con esto, o pues sea, ahí, ahí quería hacer un poquito de... de de, foquito, ¿no? de, de, foquito, de foco en el concepto de aval social y de aval mancomunado. ¿vale? Porque antes hemos hablado del aval social, eh, es una herramienta muy potente, muy potente desde el punto de vista de que cuando te llega un proyecto que no conoces de nada, eh, esto ya es más para, para los fondos de microcréditos ¿no? y, y así de microfinanzas, eh, bueno, pues tienes que ver, oye, pues mira, es que viene de la mano de Mercado Social de Madrid o de que sea, ¿no? y es una herramienta de valoración que se basa en la confianza y se instrumentaliza a través de tres hechos ¿no? que ponen aquí, que es la evaluación de una persona de confianza del proyecto que asegure esa, esa confianza del solicitante ¿no? y luego además que estás amparado por una red o más redes o varias. Y luego además que los propios socios lo firman, porque hay veces que a lo mejor ningún socio lo firmaría, que no creo que sea el caso de aquí, ¿no? Pero es como una herramienta muy potente y que, bueno, que, eh, que es interesante conocer. Luego está la balma comunado Esto es una herramienta que, que solicita, o que no sé si en todas las ocasiones, pero eh, COP57 y está firmado por las personas que confían en ese proyecto, ¿no? Entonces, eh, estas personas que lo firman asumen un compromiso personal para responder como avalistas en caso de que, en caso de que no, no vaya bien, ¿no? Pero solo responderían en, en su nombre y por la parte que ha avalado. Pues si yo pongo que avalo la, la OSA eh, por mil euros, pues en caso de que tal, pues yo pondría eh, mil euros, ¿no? Y es un documento privado, no tiene que pasar ni por notario, ni información económica, ni nada, o sea, simplemente un papelito. Y no, no me van a inmovilizar, pero esto solo se ejecutaría en caso de que, de que fuera mal el, el proyecto, ¿no? Pero, pero nada más. Entonces, pues son, son dos herramientas que hay que conocer y que, bueno, que son muy indicativas de las finanzas éticas. Eh, y luego nada, eh, nada por terminar así un poquito rápido, esto no voy a entrar mucho en detalle, pero si sois de Madrid, eh, que sepáis que las subvenciones para la economía social y solidaria eh, se abren el 1 de abril, el plazo de 2020-2022, entonces, entonces esto aquí se aceptan gastos. O sea, cubre gastos desde el 1 de, abri, generados 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. ¿vale? Ya está toda la información colgada en la web. Y es para, proye para proyectos colectivos, ¿vale? en torno a tres, a tres modalidades que llaman ellos. El fomento e intercooperación, eh, si quizá ya las conocéis todas y entonces tampoco me, me voy a detener más. ¿no? Eh, Actuaciones conjuntas, creaciones de grupos cooperativos, la integración en una cooperativa de segundo grado, ¿no? Y aquí dan hasta 30.000 euros para cubrir este tipo de, de actuaciones. Luego tienen la, eh, la de proyectos piloto de creación de nuevas entidades o de nuevas líneas de negocio y aquí también dan un máximo de 30.000 euros y pues cubre gastos de, de, pues de puesta en marcha de las iniciativas, ¿vale? Y luego del fomento del asociacionismo, que por ejemplo eh, cubriría la incorporación a una entidad superior eh, asociativa, ¿no? eh, la agrupación de entidades asociativas, esto es más para, para asociaciones. Y la fusión en, en una nueva entidad asociativa. Y aquí eh, dan 5.000 euros por entidad, esto es más para, para agrupaciones asociativas. ¿no? Y, y bueno, pues es que está, que está abierta y luego también... Eh, siempre han, han aprobado más, más presupuesto a finales de 2021, es decir, que todavía se puede, se puede solicitar ¿no? las cuatro líneas eh, que pide, eh, que para, el, para incentivar el emprendimiento en colectivo, como lo llama la Comunidad de Madrid. Eh, entonces se eh, crea, crea eh, para la creación de nuevas eh, cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, luego para nada, esto es para, para, la, para el servicio de asesoramiento pues, y para, la, para inversión. Vale, la línea 3 y para incorporación de socios, esta es muy interesante, a las empresas de economía social. Yo creo que las más interesantes eh, son sobre todo la 1, bueno, la 3 la y la 4 la la mucho, porque al final pues, te permite también la, el pa, eh, poner el capital de, de nuevos socios ¿no? a, a, las, a las cooperativas o a las entidades. Entonces esto es un poco lo que... Eh, lo que hay a nivel en Comunidad, de Madrid, Comunidad de Madrid, disculpadme si no si vivís en Madrid, ¿vale? Eh, quería hacer foco en esto, que es un poquito lo que tengo aquí yo ubicado, hay más en, en las comunidades, entonces bueno, seguro que las tenéis súper fichadas, así que no me detengo más. Y luego, pues por otro lado también las plataformas de, de micromecenazgo, ¿no? De, o de, microfinanciación, que bueno, hay diferentes modalidades, como es la donación o recompensa, que es la modalidad más extendida y la que tienen Goteo y Berkami. Eh, y luego también existen las modalidades de crowd equity y de crowd lending. Crowd equity sería para, el, para aportaciones de capital, es decir, se abre pues una ronda de, de, de, de búsqueda de capital ¿no? de, de las entidades y, y pues eh, diversas personas aportan ¿no? a, ese, a ese capital social. Y se cierra la campaña y ya está, pues esas personas, eh, si alcanzas el objetivo, pues se eh, van a formar parte de tu, de tu capital. Y luego el crowdlending, que son préstamos participativos. Eh, ahora, por ejemplo, la Bolsa Social tiene un acuerdo con Triodos Bank y tienen eh, ese crowdlending, esos préstamos participativos. vale Entonces, lo que hacen es eh, una empresa poner su proyecto. Y entonces hay muchas personas que prestan dinero a, a ese proyecto a cambio de unas condiciones económicas. Eso sí, tiene que haber un retorno tanto en el cloud equity como en el crowd lending. Entonces lo que se hace es esa evaluación es bastante exigente no porque pide que, que tengas eh, o sea, unos resultados... Eh, bastante, bastante importantes, vale, o sea que un retorno importante, o sea se busca también la rentabilidad, se busca una rentabilidad eh, social y ambiental, pero también una rentabilidad económica, vale, y el funcionamiento más o menos siempre suele ser lo mismo. Tú presentas el proyecto, hay una evaluación y eso se empieza la campaña y si se consigue te dan el dinero y si no pues pues no, vale. Entonces nada que también <coughs> Por, por, eh, por contemplar, ¿no? Esta, esta posibilidad suele ser un complemento, ¿vale? Estas, eh, estas, eh, estas campañas, ¿vale? Pues para una cosa muy en concreta, pues para conseguir una, una maquinaria, para conseguir emplear a una persona, ¿no? El caso que veíamos de, de Emilia a lo mejor, ¿no? eh, Pero eso sería para crear el matchfunding que se ofrecía a triodos. Eh, sería para una cosa muy, muy concreta, ¿no? Para, es como un complemento, yo siempre lo veo como, como complemento. Y, o como una forma de, de financiar algo que, que, quieres, que quieres poner. Y entonces, pues hasta aquí. Eh, no quiero marearos más. <ríe> eh, si tenéis más dudas, si, si queréis comentar algo, pues podéis hacerlo ahora. O si no, bueno, pues eh, también a través de, de Romina, lo que sea. Muchas gracias, Lucy. La verdad que es súper completo, interesantísimo. Mucha, creo que sacamos muchas dudas de, de encima. Como decía en la última parte, con relación al crowdfunding, tenemos un vídeo que hicimos con Goteo también en nuestro canal de YouTube que le podemos compartir, que también ahí se explica cómo funciona el crowdfunding. Así que también, y podemos, si ahí, también si alguna se le ocurre, bueno, podemos hacer otras sets de crowdfunding, particularmente, porque es una herramienta muy interesante y, y particular. Pero volviendo a las finanzas éticas, no sé si habéis aclarado dudas y si os animáis ahora a empezar a, a investigar esto de las finanzas éticas y no solo por donde necesitamos dinero, sino también esto, ¿no? Ser parte de que se puede, ¿no? No solo en el momento que nuestro proyecto necesita el dinero, sino ser parte previamente e ir conociendo las, que eso, digamos, eh, facilita mucho después el acceso en ese momento que necesitemos el dinero o, o solo para aportar otra forma, ¿no? De, de hacer estas, estas finanzas, ¿sí? Así que, así sin más, no sé si alguien tiene preguntas, dudas, como dije, el material se va a compartir a través de un mail, se van a pasar links de interés, y también invitamos de vuelta a, a apuntar vuestros contactos para que no solo se termine aquí el contacto de la CEP, sino continúe de, de ahora en más en, este, en estos espacios, a través del, del corchito, como le decimos nosotras, donde pueden dejar vuestros contactos e investigar. Quienes van participando en nuestros encuentros. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda, aprovecha que tenemos a Lucy un ratito más por aquí. Sí, mucho que estudiar. Y es verdad que los cursos están muy bien los que se pueden tener acceso y eso. Y hay material también de, de, de REFAS es accesible. Uh -huh. Mil gracias. Muchas gracias Lucy. Muchas gracias Gracias, un abrazo muy fuerte y nada, pues aquí estamos, ¿vale? Para lo que necesitéis.